de la comunidad otros módulos y otros temas. Los módulos son funcionalidades extraordinarias de poder tener un foro, de poder tener una tienda virtual pues todos esos son módulos que se instalan aparte Los temas, un tema eh, es un conjunto de ficheros que determina el aspecto estético de la, del sitio web siguiendo el esquema moderno de desarrollo web, que todo se desarrolla por capas pues todo el aspecto web está en una capa aparte, es decir en un conjunto de ficheros aparte de forma que en cualquier momento tú puedes instalar un tema a tu sitio web y haciendo un par de clics haces que todo el aspecto de tu página cambie. Una vez que todo el aspecto de tu página cambia según el tema que has instalado, en ese punto es donde tú dices, vale, tengo un tema y ahora lo quiero personalizar, puedes cambiar el tamaño de letra, puedes añadir gráficos, logotipos, mover, en fin, ya si incluso si sabes CSS y HTML puedes entrar y puedes modificar todo lo que quieras, pero siempre es va a ser mucho mejor partir de un tema ya hecho y sobre él. Siempre va a ser más fácil coger una casa, tirar un tabique y cambiarle una bañera que hacer la casa desde cero. Y al final el resultado, si tú tienes claro qué es lo que tú quieres conseguir, pues el resultado es tu casa cómoda, moderna, una habitación amplia, un baño comunicado, lo que sea que quieras hacer. Entonces, para personalizar la, eh, mi sitio web utilizamos módulos y temas. Algunos de ellos vienen incluidos en el núcleo, que se instalan en el momento que buscas Drupal, y otros hay que buscarlos aparte y se buscan en la comunidad de Drupal. que está Ahí tienen una página web montada, están todos muy bien organizados. Además, lo bueno que tiene Drupal es que todo lo, la mayoría de los módulos, la mayoría de los temas están en un único lugar, en Internet. Hay otros CMS, Yula como lo conozco menos, no sé si lo tiene eh, más disperso, pero en Drupal si tú buscas un módulo hay un sitio donde vas a buscarlo. Es el sitio oficial. Aunque luego, aparte, el desarrollador de ese módulo pueda tener su propia página web y pueda tener su propio sistema de difusión para él para lo que él quiera, pero para que esté aprobado por Global tiene que estar en ese sitio oficial. Entonces, y también. En Yula también ocurre así, ¿verdad? Entonces, el hecho de que todos estén en un mismo sitio te permite a ti entrar en ese sitio y decir cuántos módulos hay con la palabra seo Y te está no sé cuántos. Y tú ya sabes cuáles son los que hay. No todos son buenos, no todos funcionan como deberían, no todos funcionan por sí solos, algunos módulos necesitan de otros módulos, etcétera, etc. Aproximadamente, si no me equivoco con las cifras, estamos hablando en Drupal de unos 7.000 módulos aproximadamente y unos 900 temas aproximadamente. Los módulos son de muchos tipos, hay algunos módulos que incluyen muchas cosas, por ejemplo, eh, uno de los más completos que existe, que yo conozca, es Ubercard, es para montar una tienda virtual, y Ubercard es un módulo tan grande que dentro de él incluye tantos submódulos que por sí solo el Ubercard es casi como tan grande como el propio Drupal, aproximadamente. Y Luego hay otros módulos muy sencillitos que sirven para cosas muy sencillas, por ejemplo, que quiero publicar mi dirección de email en mi página web, pero quiero publicar la dirección de email de forma que no sea visible en el código, que quede encriptada. No sé si sabéis que publicar tu dirección de email en tu página web, así tal cual, sin ninguna medida de protección, estás exponiendo tu dirección de email y lo único que consigue es que los robots spam publicitarios la capturen, la hagan formar parte de una base de datos y luego reciben mucho spam. Entonces si tú y Por eso se hace en el, los, por eso se hacen los formularios de contacto. ¿vale? Pero si tú te empeñas en publicar tu dirección de email, pues hay varios trucos que puedes utilizar, puedes meterla en una imagen Entonces una imagen que no tiene texto O la puedes encriptar, pues entonces hay un módulo muy pequeñito que sirve Para encriptar la dirección de email, solamente para eso Tú lo activas y a continuación cualquier dirección de email que escribas pues quedaría encriptada Eso es un ejemplo vale de un módulo muy simple Luego, los contenidos Hemos dicho que si cualquier persona en un rato puede instalarse Drupal Y puede empezar a ser una página web de alguna forma eso de alguna forma mata un poco la creatividad. O sea, si ya todos somos capaces de hacer una web profesional con un aspecto profesional con estructura del copón y con un SEO optimizado, pues ahora ¿cómo nos distinguimos unos de otros? Pues nos distinguimos por los contenidos. Es decir, si tú haces una web y tú tienes unos contenidos de calidad o tú ofreces una información que le interesa a un sector de la sociedad hay gente que sabe mucho de un tema, un tema muy específico pues no sé, las mariposas, por ejemplo, y entonces hay un grupo de la, de la sociedad que le interesa ese tema y si tú eres capaz de redactar contenidos, hacer fotos, generar vídeos y publicarlos en tu web y la gente cuando busque mariposas te va a encontrar, pues ya está, ya te puedes dedicar Que te sirva para ganar dinero o no, eso ya es otro eso, eso tema, ¿vale? Pero en principio puedes hacer una web y como mínimo te puede servir para promocionar. Entonces, lo importante son los contenidos. En Trupal, los contenidos para simplificaros mucho en este qué consiste el grupo y para no aburrir a los que no saben si esto es la página web bueno, si esto es la página web en lugar de decir si esto lo que voy a hacer es abrirla directamente y lo página. esto es una página web ¿vale? pues aquí hay una cosa que se llaman bloques concretamente aquí tenemos normalmente se utilizan más bien para, para las zonas comunes ¿Pregunta? ¿Está hecha el Sí. Como no podía ser de otra manera. Bueno, además que tiene un aspecto peculiar porque este tema no lo he personalizado mucho y algunos incluso lo podrían haber sabido. La parte de arriba es lo que llamamos, en este caso concreto, cada tema tiene su propia personalización y su propia distribución de bloques. Pero básicamente la distribución de bloques es decir dónde puedo colocar las cosas en mi página. Por ejemplo, en este caso puedo colocar las cosas en la parte de arriba y a su vez la parte de arriba la divido en parte logo, parte botones de menú, una parte esta para poner lo que quiera, que yo he puesto estas banderas, el buscador por palabras, esta es la zona de contenido, que a su vez puede tener una zona eh, por encima, si esta es la zona de contenido se llama content, que se suele llamar content, pues esta arriba puede llamarse top content y justo debajo puede llamarse down content de esa forma yo en un momento puntual puedo generar cualquier contenido y lo puedo poner momentáneamente por encima del contenido pues para anunciar un evento, para poner un banner para lo que sea normalmente contamos con una zona a la izquierda o a la derecha o en ambos sitios que se suele utilizar pues para menús, para poner cosas extraordinarias o pues si quieres poner alguna publicidad aquí no pongo mucho voy a abrir mi blog, que te lo tengo por aquí también a mano, que tiene más cosas en el lado de la izquierda. ¿En la, en la, ¿El contenido que has puesto ahí de la banderita, eso traduce directamente a la página o es solamente un adorno de eh, No debería haber puesto ahí la, todas esas banderas porque yo no hablo todo esos idiomas Entonces si me llama alguien hablando en... yo qué sé, pues va a quedar mal, ¿no? Lo que pasa es que hay un módulo en Drupal que me pareció tan... tan productivo, tan fácil de usar y que te daba mucho, pidiéndote poco a cambio, que dice lo voy a probar. Y me gustó cómo quedaba y digo, lo voy a dejar unos días de prueba. Es un módulo que tú instalas y automáticamente automáticamente te traduce tu web en tiempo real al idioma que tú le digas sin que el usuario note nada extraño. Acabo de pulsar la bandera de... De francés, ¿verdad? Sí. Vale, entonces todo esto aparece ya de traducción en traducción francés, todo esto aparece de traducción en traducción francés, incluso esto, porque aunque parece una imagen, no es una imagen, los que nos dedicamos al posicionamiento somos enemigos de las imágenes. Entonces, siempre que podemos poner un, algo que es internamente una imagen, pero que contiene texto por dentro, nos gusta escribir el texto manualmente, porque el buscador, el Google, pues ese texto lo va a indexar mejor que una imagen, porque si esto fuera... En la parte de arriba sí es una imagen, pero esta imagen tiene el nombre de la imagen, pues ya tiene sus palabras clave, el texto alternativo de la imagen también tiene palabras clave. Avanzaremos más sobre eso un poco más adelante. Pero ves como aquí te traduce todo, y todo eso ocurre en tiempo real, la, la pega, la gran pega de este sistema, este es el italiano, ¿no? sí. ves, ocurre en un instante, pero eso lo está haciendo en tiempo real, lo está haciendo contra los servidores de Google, Google Translate. Yo puso aquí cualquier banderita esta... Esta no sé ni cuál sí, es. ¿Por qué? ¿Por ¿Verdad? Y entonces la página en todos los idiomas. Una pregunta, ¿por cuando traduce traduce solamente el, el, la pantalla, el pantallazo, o traduce toda la web entera? Pues toda la web entera. O sea, ¿Y yo puedo ser... seguir en italiano y puedes seguir pasando páginas sí, en sí, sí, español. Yo, yo puedo seguir navegando. Yo puedo puesto aquí esta página de aquí y la web sigue estando... Espera, no, en español. Qué tal un segundo. Ah, pero eso, eso continúa la traducción tú, ¿tú? Entonces, ¿no es una, es una, Esa es la parte no, mala del asunto, ¿no? porque es una. A ver, si tú estás vendiendo lo que sea que estés vendiendo y tu mercado de... está en inglés, está en español, está en italiano ¿no? y te pones un sistema de esto, cuando un inglés entre aquí o un italiano, un portugués y lea esto, pues esto contiene contiene errores. Es una traducción ¿no? automática. Se va a partir de risa y va a pensar muy mal de ti. Entonces. Si tú lo haces en España para presumir de que te cuesta muchos idiomas, si consideras que eso te puede servir para presumir, lo puedes hacer. Lo bueno del sistema es que te instalas un módulo, a ver, coges un archivo, lo subes por FTP, entras en el panel de administración, lo activas, entras en el panel de administración, eliges qué idiomas quieres que tengas y eliges qué bloque va a mostrar las banderas. Eliges si quieres mostrar banderas o los nombres, el español, el inglés, etc. Eliges si quieres que aparezca un desplegable con todos los idiomas, porque los idiomas disponibles son 50. Yo aquí he mostrado solo 6, porque te muestro 50, no de toda la, la de esta de banderas. Entonces, la web, como decía, está traducida y ocurre de esa forma. Nos hemos desviado un poco, pero esto me parece interesante, porque lo he contado. Y estábamos hablando de los bloques vale Entonces, yo estoy ya con los contenidos, estoy ya creando contenidos. Hay, resumiéndolo mucho, hay dos tipos de contenidos que yo voy a crear en mi sitio web. Están los contenidos comunes a todas las páginas, por ejemplo, la cabecera no cambia, yo cambio de página y la cabecera siempre va a mostrar esto. Eh, los menús, pues a lo mejor yo al hacer clic en uno se va a marcar, pero el contenido va a ser el mismo. Este contenido de aquí también va a ser el mismo en todas, pues la mayoría de las páginas. Yo luego, luego puedo decidir, por ejemplo, si yo pongo aquí el menú, puedo decidir que este menú esté visible para todas las páginas, o para todas menos las que yo le indique, o solo para las que le indique, luego hay mucho juego, puedes decidir exactamente para qué y cómo y de qué forma. Entonces, esos son los contenidos que normalmente no cambian y son los que se ponen en los bloques. Luego, el contenido que sí cambia de cada página, es si decir, yo tengo una página de inicio y luego tengo una página de contacto, un formulario, en una página que explica a qué me dedico a lo mejor. ...tengo una página que habla sobre los productos... ...que son las distintas páginas... ...tenéis que estar pensando en esto que estoy diciendo ahora... ...como en un árbol... Es decir, abría una caja arriba... ...y de aquí van varias flechas... Y ...entonces la página de inicio... ...la página de productos... ...la página de dónde estamos... ...todas esas páginas... ...son lo que en Drupal llamamos nodos... ...son páginas... ...pero en Drupal... ...a esa entidad se le llama nodo... ...en Drupal todo el contenido... ...que tú no pones en un bloque que pones en la zona principal de la página, la puedes poner a varias columnas, la puedes poner como quieras, pero todo eso se le llama un nodo. Por defecto, los tipos de contenido de Drupal son en el núcleo, son nodos y artículos. Lo, perdón, páginas y artículos. Las páginas, pues es, por ejemplo, la típica página que tú creas y que piensas que no va a cambiar mucho, y que son estas páginas, por ejemplo. Esto es una página. Y los nodos, los artículos, perdón, es lo que normalmente entendemos como las entradas de un blog es decir, esto que tú escribes aquí, por ejemplo, módulo supra, tiene un título, tiene un resumen, aquí te indica la fecha en la que se publicó normalmente los artículos normalmente permiten meter comentarios, tienen una referencia a la página principal es decir, es un poco el funcionamiento de un blog esto no es cerrado porque todo se puede cambiar pero más o menos así es como funciona aparte de crear los contenidos en plan páginas en plan artículos o entradas Alguna, bueno, A muchos blogueros no nos gusta llamar a los artículos, artículos, porque si yo digo que esto es un artículo, parece que estoy queriendo decir que es un artículo periodístico. Y como no soy periodista, ni, ni aspiro a serlo, por deferencia a los periodistas le llamamos simplemente entrada de blog. Entonces, una entrada de blog que claro que no tiene la calidad que pueda tener eh, si lo ha escrito un periodista porque se dedica a eso y está formado para eso. Entonces, cuando tú escribes sobre un tema, escribes algo parecido a un artículo periodístico, digamos, entre comillas, con su imagen, para ilustrarlo, su texto y tal, pero tú no quieres mm, hacerte pasar por periodista, pues entonces tú dices, yo no soy periodista, soy blogger, y entonces pues esto es una entrada, y es, y es una entrada. Entonces nadie puede decir, oye, que tú no escribes artículos porque tú no eres periodista. Vale, entonces, eh, volvemos al guión, para ver por dónde guión. Tenemos personalización a través de módulos y temas. Es importante que vayamos utilizando siempre las mismas palabras. Por ejemplo, yo podría decir, para personalizar el aspecto estético de mi página web, pues vamos a usar una plantilla. Yo podría decir eso, y es eh, semánticamente correcto. Pero si estoy hablando de grupal, para hablar con propiedad, para podernos eh, probablemente eh, seamos un grupo de trabajo, entonces todos utilizamos las mismas palabras, que son las palabras oficiales. Entonces, el aspecto estético de la página es, no es una plantilla, es un tema, las funcionalidad extra, funcionalidades extraordinarias tampoco son plugins, son módulos, porque estamos en Drupal, si tuviéramos en WordPress, pues sí sería plugin. En Joomla creo que hay varios tipos, están los plugins, los con los componentes, componentes exactamente, los componentes son más grandes normalmente. Se entiende, ¿no? Entonces me no ha pasado no en la siguiente sí. página. ¿se puede crear un programa de afiliado con Drupal? La respuesta es sí. Ahora habría que ver qué módulo está para conseguirlo. Pero la, la, cualquier pregunta que empiece por: ¿se puede en medio haya texto y acabe con Drupal? El 99% de los casos casi te diré el 100%, no más La respuesta va a ser sí. Ahora, y, a, y, lo que, y la mayoría de las veces la respuesta va a ser sí usando módulos, sin programar. Si hay una cosa muy particular que no la consigues con un módulo, entonces ya o te programas un módulo eh, por tu cuenta o coges un módulo existente y lo. Y lo manipula. Entonces la respuesta es sí para todo Se puede hacer todo. y otra pregunta: lo de los artículos, eh, no hay un. no es hermético como Yulla. Quiero decir, Yulla para tener un artículo, para repartir una sección una categoría. Aquí solamente la página puede colocar los artículos que quieras. Está más abierto, ¿sabes? Porque no sé. Yulla por defecto ya, cuando vas a escribir un artículo, ya te pregunta dentro de qué categoría sí, lo quieres. Aquí por defecto no te lo pregunta, pero si tú creas lo que se llaman las taxonomías, que son las categorías, eh, bueno, no es una traducción muy buena, pero bueno. Entonces tú puedes decidir, concretamente yo en mi blog, a cada artículo le tengo asignado una categoría uh -huh. y aparte le tengo asignado lo que se llaman la, las etiquetas. Entonces, concretamente aquí arriba, veis que pone, aparte esto tendría, esto tendría que estar allí, aparece cuadrado tengo que revisar porque en esta configuración está en Aparte Pero estas son las categorías. Cada una de esas entradas pertenece a una sola categoría de estas y además cada una de esas entradas tiene un montón de palabras clave asignadas. Las palabras clave me se pueden servir para luego montar en la típica nube de etiquetas con las palabras más utilizadas, etc. Entonces existe la tendencia cuando se hace un blog a utilizar esa doble categorización. Por supuesto que no es obligatoria, tú lo puedes hacer como tú quieras. Mira, aquí abajo están indicadas las categorías. Pues si yo puso alguna de esas categorías, puedo ver cuántas entradas están dentro de esa categoría. En total puede haber casi 100 categorías, porque esta tiene solo 3, pero hay algunas es que tienen muchas más, y la, y la otra pues está arriba, lo que es la categoría principal. ¿no? Pero de alguna forma, en Joomla te lo da un poco más masticado, ya te lo da un poco, para que tú no tomes esa decisión. Y en Drupal, pues tú tienes que coger la bueno, en Drupal 6, en 7 también te lo da un poco más hecho. Tienes que coger tú y crear tu categoría y decir, a ver, yo voy a tener una, una taxonomía, le llaman ellos, que se va a llamar categoría y que a su vez va a contener SEO, Drupal, en mi caso, eh, redes sociales, etc. Y aparte voy a tener otra taxonomía que se va a llamar etiqueta y que va a ser de tipo etiqueta, lo cual ya eh, cuando tú estás escribiendo la etiqueta, pues te aparece automáticamente si yo escribo una etiqueta que sea Drupal y en la siguiente entrada voy a escribir la misma etiqueta y escribo Drupal pues ya añade Drupal porque hay una etiqueta previa que contiene esa palabra ¿vale? quizás Drupal sea más no te doy tantas cosas hechas algunas las tienes que hacer tú y a cambio tienes más flexibilidad y más potencia para llegar más lejos es decir, si partimos y si hacemos una carrera eh, corta, de 100 metros y ponemos a los tres pues WordPress va a llegar antes a la meta, Junla va a llegar después y Drupal va a llegar el último pero Drupal va a llegar el último y si la carrera en vez de ser de 100 metros fuera de 10 kilómetros pues probablemente Drupal llegaría a la meta quizás, estoy haciendo aquí un poco inventándome una historia quizás va a llegar a la meta antes que los otros porque se le da mejor eh, una carrera de fondo eh, es más escalable, más. De todas formas, eh, para comparar Drupal con Joomla tienes que preguntar a los que usan uno o a los que usan otro Aunque todo el mundo te va a el barre para lo que más utilizas es, es lo malo que tiene esto, ¿vale? Bueno, conceptos teóricos, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí, me he pasado de página pero ahora empezamos a hablar del set. Bueno, aquí mi chuleta, mientras va saliendo esto. ¿Todo el mundo sabe lo que es el SEO? ¿Quién no sabe lo que es SEO? Vale. SEO son siglas inglesas. Search Engine Optimization. Eh, optimización para motores de búsqueda. Entonces, las técnicas SEO son las técnicas para optimizar los contenidos de mi página web para que posicionen mejor en Google y está un poco de moda el término antes había que explicar lo que era y cada vez hay que explicarlo menos cada vez hay más gente que ya sabe lo que es no se lo tienes tú que contar entonces ¿y quién no sabe lo que es posicionamiento? ¿todo el mundo sabe lo que es? ¿en qué consiste el posicionamiento? un voluntario que explique qué es posicionamiento sería lo arriba que apareces en las búsquedas no, sería tratar de conseguir de aparecer más arriba es decir, posicionarte más arriba ¿vale? Eh, si estamos hablando de posicionamiento podemos hablar de posicionamiento orgánico en Google, podemos hablar de posicionamiento integral en redes sociales, etcétera. el más popular, el más conocido, el más utilizado el más rentable es el posicionamiento en Google porque hoy por hoy, aunque las redes sociales están comiendo terreno pero todavía pienso que Google es lo que utilizamos mayormente para buscar información otra cosa es que la información encontrada en Google luego la utilicemos para tomar una decisión de compra o no. Quizás Google se utiliza para buscar información y a lo mejor nos fiamos más de lo que leemos en una red social, porque a lo mejor me lo está diciendo mi amigo. Eso es otro tema. Pero en principio las búsquedas, así dicho...